Como ya tenemos activado el acceso a invitados para todo el sitio, aparece el botón, en este caso la interfaz estaba en inglés, para entrar como invitados. Pulsamos y al entrar vemos que hay dos cursos, uno de prueba, que ya tiene habilitado el acceso como invitado, por eso tiene ese icono con el candado abierto, y esta introducción a Moodle, que no tiene habilitado el acceso como invitado. De hecho, si pulso sobre él, me informa de que los invitados no pueden acceder al curso vamos a ver el mensaje lo pongo en español internacional y vemos que los invitados no pueden entrar a este curso por favor acceda con sus datos bien, vámonos entonces a la página principal de nuevo ahí estamos y vamos a acceder en este caso vamos a acceder como administrador para modificar esa situación Entramos, me ha salido ya el curso de introducción a Moodle Si no me hubiera salido desde la página principal Voy al curso de introducción a Moodle curso El curso al que, al que quiero permitir que se ingrese como invitados. Pulso sobre el menú de acciones En aún más Y sobre usuarios Y en usuarios veo que es, como método de matriculación solamente existe la matriculación manual Pulso entonces al método de matriculación y bastaría con poner visualizar, habilitar, el icono de, de visualizar que lo que hace es habilitarnos el acceso a invitados. También podría haberlo hecho pulsando el botón de editar que lo que me hace es mostrarme un menú en el que me permite elegir en un desplegable si quiero permitir o no el acceso a invitados. Entonces cancelo porque ya lo tengo habilitado. Ahí está habilitado y ahora voy a salir de esta cuenta y vamos a entrar como invitados. Entramos como invitados, ya vemos que el icono ha cambiado, sí que me permite el acceso de invitados, pulso y ahora sí que me está mostrando el contenido del curso, donde puedo ir, a cada uno en este caso es un curso mínimo, ¿Mm? donde puedo ver los contenidos.